Bienvenidos a este nuevo capítulo, donde veremos la distribución de esfuerzos normales a lo largo de la sección transversal del elemento. En el capítulo 5 hemos revisado una breve aplicación, donde encontramos de una vez por todas las tensiones normales en el elemento prismático. En este ejemplo en particular Debido al momento negativo, aparecían esfuerzos de compresión en la fibra inferior y esfuerzos de tensión en la fibra superior. Además, calculamos las tensiones en la fibra neutra, las cuales resultaron ser nulas. Pues bien, ¿cómo es la distribución de esfuerzos a lo largo de la sección? Una excelente pregunta. Galileo se lo preguntó y llegó a una distribución uniforme. Luego Bernoulli hizo el intento y llegó a una distribución triangular como esta. 100 años más tarde, Parent y Coulomb finalmente llegaran a la distribución aceptada hoy en día, la cual está en concordancia con la ecuación de flexión elástica. Para perfiles simétricos como el del ejemplo, ya sabemos que su centroide y por ende eje neutro, pasa justo por la mitad de su altura. Es por ello que los esfuerzos máximos de tensión y compresión serán de igual magnitud. Ojo, por ejemplo, para un perfil con forma de U, como el que se muestra, su centroide estará ubicado un poco más abajo. Esto generará una distribución de esfuerzos de la siguiente manera, lo que provocará que ante un, por ejemplo, momento positivo, los esfuerzos de compresión serán mayores a los de tensión. A la hora de verificar un perfil, deberán tener cuidado ante esta dualidad de esfuerzos máximos. Una advertencia. Cuando se quiere ilustrar la distribución de esfuerzos, se suele representar de la siguiente manera. Esta forma es peligrosa, ya que puede hacer creer que los esfuerzos actúan sobre la cara lateral de la viga, y esto no es así. Los esfuerzos que hemos calculado son normales a la sección, por lo que la forma correcta sería algo así. Bien, la distribución de esfuerzos que acabamos de ver es válida para elementos prismáticos de un material homogéneo es decir, formados por un único material si el elemento está compuesto por dos o más materiales con distintos módulos de elasticidad entonces el eje neutro no pasará por el centroide de la sección pero no se asusten lo que llevamos hasta este momento no será echado a la basura hace falta solo un pequeño ajuste todo seguirá como antes. En el próximo capítulo veremos la llamada sección transformada. Mi nombre es Jorge Lavarría y no